Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 283. Mi verdadera identidad reside en ti. Padre, forjé una imagen de mí mismo y a eso es a lo que llamo el Hijo de Dios. Más la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable. No quiero rendirle culto a ningún ídolo. Yo soy aquel que mi Padre ama. Mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu Hijo mi verdadera identidad toda vez que tú creaste todo cuanto existe? Ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros. Y así le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. Mi verdadera identidad reside en ti. Amén.